Mis amores cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal hoy estoy de vuelta para hacer un videito que es la primera vez que lo voy a hacer voy a estar recreando entre comillas un poquito y me voy a estar inspirando por un video musical de un grupo que me encanta me fascina y si ustedes ya se han visto el video ya sabrán de qué estoy hablando por el maquillaje que tengo para aquellos que no saben estoy haciendo una inspiración del maquillaje de Perry, del grupo Little Mix en su video musical de Shout Out to my ex y la verdad desde que yo vi ese video me encantó y siempre quise grabarlo, siempre quise hacerlo pero no había tenido como... no sé, como... como las agallas de hacerlo porque no es fácil intenté recrearlo lo más aproximado posible con los colores similares obviamente no es el mismo pero hoy les voy a enseñar cómo lo pueden recrear allá en sus casitas y pues nada, ¡vamos a comenzar! vamos a comenzar con nuestro Quick Fix que es un primer líquido en spray que huele a coco y me fascina porque aparte me deja la piel súper humectada y ahora voy a utilizar mi stick de Iconic London, es el número 2 y esta base me encanta porque cubre todas las imperfecciones y todas las cosas que podamos tener en la cara Voy a utilizar un poco de este primer en mi pincel o en el brush que voy a utilizar para mis sombras para que el color de estas quede más intenso. Y con la palette de Venus de Lime Crime voy a utilizar este cafecito que es súper bonito porque es entre un rojizo y un café y lo vamos a difuminar entre nuestro lagrimal y la parte de afuera de nuestro párpado. Ahora voy a escoger un color más oscuro, este café oscurito, y lo vamos a poner en la parte de afuera de nuestro párpado que quede bien difuminado. Ahora, con la paleta de Beige Cosmetics, nueve colores tiene esta paleta y es preciosa. Vamos a utilizar este color oscurito que está aquí abajo y lo que vamos a hacer es aplicarlo en la parte de abajo. Y lo tenemos que difuminar muy bien para que se combinen los colores. Pueden utilizar un poquito de delineador negro y difuminarlo muy bien con el color negro de la sombra que estábamos usando. Ahora con la paleta de Masquerade by Juvia's Place voy a usar este cafecito rojizo y voy a seguir difuminando hacia la parte de afuera de mi párpado. También utilizando el color negro que usamos anteriormente. Ahora con este clarito, lo único que voy a hacer es aplicarlo en mi párpado que quede muy bien difuminado con todos los colores. Ahora mis pestañas divinas de Violet Boss. Ya las apliqué, ya las puse y ahora estoy utilizando mi corrector líquido de Catrice y este me encanta porque se tapa absolutamente todo y es a prueba de agua. Ahora con el Highlighting Contour voy a utilizar este bronzer que es un bronceador súper natural, muy bonito. Si no les gusta utilizar un contorno en crema que quede muy fuerte pueden utilizar estos que se ven muy bonitos. Ahora con el Catrice Prime and Fine vamos a utilizar el iluminador que es precioso porque Ilumina muy bien y no tienen que usar mucho. Y finalmente nuestro lipstick de Buxom Cosmetics. Es hermoso este color. Y en una esquina hay un lápiz de color y en el otro un pincelito para difuminar el color intensamente en los labios. Y es precioso el resultado. Y finalmente este es nuestro look de Shadow to my ex. Bueno, mis amores, entonces este fue el maquillaje que acabamos de hacer y espero que les haya gustado porque yo me divertí un montón haciéndolo y me encantó. Eh, sí, es un poquito, fue un poquito largo, porque tenía que hacer blending, tenía que hacer muchas cosas, pero la verdad me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado y lo puedan recrear en sus casas. No se les olvide que aquí abajo les voy a dejar todos los productos, los colores, todo lo que utilicé. Para que vayan, los miren, chismoseen un poquito y me cuenten cómo les va. Si se animan a recrearlo no se les olvide mandarme sus fotos por aquí o en mi Instagram en un mensaje directo. Y yo les estaré respondiendo si tienen dudas, opiniones o comentarios acerca de este video. No se les olvide ponerlos aquí abajito. Vayan a visitarme en mis redes sociales y yo los veo la próxima semana. Chao.